¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque Y compitruenos se viene capitulazo, se vienen los combates, dobles combates, VGC, me pongo los cascos y empezamos En el capítulo anterior capturamos dos pokémonazos increíbles que fueron Nabo y Castillo Que como podéis comprobar han sido leveleados Todos, de hecho Pablo, ¿por qué tiene una manzana? ¿Por qué tiene una manzana? ¿Se la vamos a quitar? Ahí está. Pablo ha sido a nivel 9, Nabo al 7, Castillo al 6. Pensáis, ¿por qué le peleas ya tan pronto? Por una razón, compañeros. Este juego, todos los rivales, todos los combates, están aumentados los niveles en un 20%. Eso quiere decir que tenemos que ir bien preparados porque encima son dobles. Es que, madre mía, no sabéis lo que se viene. ¿Han aprendido ataques? Sí. Os los voy a enseñar porque estaban por aquí. Ahí está. Sombra Bill. Sombra Bill es físico, es una cosa mala. Pero es tipo fantasma. Empiezan los ataques tipo fantasma, chavales. Beso dulce de Togepi, de nuestro nabo, que ni tan mal porque puede confundir. Y confusión de castillo. Grande, maravilloso, poderoso, psíquico, eléctrico. Que me dijisteis, eco, te ha salido mal. Porque es eh, malo un ataque especial, bueno buen ataque físico, es, es firme. En efecto, me ha salido mal. Yo pensaba que podíamos evolucionarlo a Gallade, pero no, porque es hembra. Así que chicos, F en el chat por este Ralse. Que espero que lo haga decentemente, la verdad. Al menos, al menos decente. Por lo menos, por lo menos. Vámonos a ver a nuestro nuevo personaje. ¡Uh! ¡Uh! ¡Charizar! ¡Ahora sí que sale rojo, ¿eh, hermano! Madre mía, soy yo ese abuelo. Y no dejo a mi nieta al lado de un dragón que echa fuego así en plan, ¿eh? ¿Qué pasa, dragón? ¿Cómo va todo? Ni de coña. ¡Crack! ¡Crack! Vámonos, que hay que al laboratorio. Y aquí está Fola Goro. ¿Qué pasa, Folagoro? Enhorabuena, no has tardado en llegar... No he tardado nada, si es, que es, si es que soy más rápido que el viento, compañero. ¡Mira ese Charizard! Por mucho que fuese el Charizard del campeón, ¿eh? Yo no dejaba a mi nieta al lado de un Charizard, no vaya a ser que se le vaya la flapa. ¿Y qué pone ahí? ¡Suscríbete! Ponía suscríbete, pues suscríbete, hermano. Suscríbete, deja un like, apoya esta serie como si no hubiera un mañana porque está siendo espectacular. ¡Jumper! Por cierto, ayer subí un vídeo de Among Us. Y si no lo habéis visto, está guapardo. Mañana subiré otro que os va a flipar, pero a flipar. Y chicos, nuevo personaje. Te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto Pokémon fuertes. oye oh, yeah, ¿quién es esta? ¿Quién es, chicos? ¿Quién será? Vamos a descubrirlo en breves instantes. No es Sonia. Hola Jumper, yo también me alegro de verte Es que he venido a saludarnos, Jumper ¿Eh? Y esta chica se llama Pical ¡Woo! Otra Poketuber, bueno, Poketuber, creo que está un poco más retirada que, que, que, que otra cosa Pero bueno, ahí está, además de ser muy inteligente, cocina de... Pero qué cosas dices. dicen, podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios Hombre, pues sí, hubiera estado mejor, la verdad Mejor que decir que cocina de maravilla, hermano en fin, encantada, soy, como ya sabes, me llamo Pical y soy el ayudante de la profesora Magnolia, ¿vale? Esa es Magnolia, como tal. Esta de aquí es Eka, justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos. Bueno, primeros pasos, entre comillas, nos conocemos, no hay problema. Suscríbete, suscríbete insisto, insisto. Y se pira. Hasta luego, Kruk. ¿Pero qué se cree este folagor? Va siempre a su bola, no hace colaboraciones, ¿pero qué se cree? Bueno, Pical sí consiguió una colaboración, la verdad. Pical sí... Rotom, Rotom, ah, es verdad que nos da la Pokédex, loco Es cierto Es cierto, ahí está, tenemos Pokédex Pokédex Y con esto, chicos, se viene ruta 2 Ruta 2, otras dos capturazas, hermano T eh. tengo preparada la mascarilla para hacer la ciegada, chicos Oh, perdona que te moleste así de repente ¿Qué me das? ¿Hola? ¿Hola? ¡Has obtenido un poción! ¡Increíble! ¡Un poción! ¡Madre mía! ¿Por qué viene aquí un tío random a darme una poción? Mira, a mí me viene un tío random a dar una poción y digo, mira, métete la poción. Esta poción... Te no, no te voy a decir por dónde. ¡Vámonos para arriba! Por cierto, aquí está la tienda. Aquí está la tienda y podemos cambiarnos de ropa y convertirnos en otra persona. Pero va a ser para otro, otro vídeo, ¿eh? Será en otro vídeo porque no lo he probado y no quiero... Quiero que no funcione en pleno vídeo, ¿vale? Así que lo comprobaré fuera de cámara. Y cuando sepa que está todo perfecto, os lo enseñaré. No os preocupéis, nos convertiremos en Lilia Poderosa. ¡Oh! ¡La enfermera Joy! ¡La enfermera. ¡No! ¡Mierda! Le he dicho que sí, tío. Bueno, da igual. La enfermera Joy eh, es pelo azul en este juego. ¿Pelo azul? ¿Por qué, enfermera Joy? ¿Es la prima de la enfermera Joy? ¿Se ha teñido la enfermera Joy? ¿Qué pasa, enfermera? Cuéntanos. Y hasta luego, Javix. Si estás un poquito pesado, hermano. ¡Hola! ¡Bienvenido! Cúrame, sí, por favor, Porque ahora tengo que capturar Sé que estoy bien de nivel Pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco No vaya a ser que un critiquito o alguna cosa nos sorprenda Tenemos eh, onda trueno con Ralts Que está muy bien para capturar Así que le vamos a poner primero, ¿vale? Vamos a ponerle el primero, chicos Pablo, eh, mover Cuidado que está el 6, ¿eh? Cuidado que está el 6 y no quiero sustos Vamos para acá Hola, Havix ¿Me vas a dar otra vez? ¡Otra vez! Pero, por favor, déjame ir a capturar, hermano. Que está ahí al lado la ruta. No seas pesado. Si aquí no hay nada que hacer. Ya está, Este pueblo ya está ya está cubierto. Ya está cubierto. Venga. Seguimos. Eh, por favor, que me salga otra... ¡Uh! ¡Uh! ¡Re! ¡Uh! Wow. Vale, lo vendemos luego, ¿vale? Un revivir no vale... No vale para nada. Eh, esto es ruta 2, ¿verdad? No me estoy equivocando. Ruta 2. Ruta 2, chicos. O sea... ¿Qué decir? ¿Qué decir? Aquí hay tutorial, ¿no? De captura Que no hay que hacer Si no me equivoco Porque he capturado Y si has capturado No hay tutorial Así que En teoría ya está Pero bueno Casi ya te Exacto Ya he capturado Perfecto Dame Pokémon Dame las Dame las Perfecto 20 Pokémon que me vienen uh -huh. Por si sale algún Pokémon Complicado de capturar Está puesto para que salgan De menos a más Es decir eh, Pokémon sencillos al principio Y más difíciles al final Para que sea un juego lógico De Pokémon ¿Vale? vale Así que, chicos, chicos, me voy para atrás. Me voy a poner la mascarilla para cegarnos. Y, compañeros, un poco de COVID por aquí. Pero no, en la, en la boca no, por favor. En la boca no. Vale, eso no dijo ella. Digo, que Vale, chicos. 3, 2, 1. Vamos a por ese primer Pokémon. ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Uh! ¡Un Marril! Bueno, bueno, me esperaba algo mejor, la verdad, pero bueno, Marril, pues, pues, pues, pues, pues vale, vale. Tengo impacto, pero igual lo mato. No lo creo, pero bueno, venga, Onda Trueno. Vamos a empezar así. Refuerzo. ¡Oh! ¡Qué refuerzo! ¡Es brutal para combates dobles eso! ¡Mama! Onda Trueno. Ahí lo, ahí lo recibes, perfecto. Y como no me la quiero jugar, voy a tirar directamente la Pokéball. Ojo porque Marry puede tener potencia bruta, ¿no? Creo que se llama así. Que, que, no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Tres. Atrapado Merrill. Merrill. Merrill. Eh, tiene. ¿Cómo se llama? La que multiplica el ataque. Huge power. Pero es que no sé cómo se dice en, en. ¿Cómo es el nombre en español No pasa nada. Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¡Hombre, mote, claro! Se me olvidaba, niño. El mote de este Meryl se lo va a llevar. Castillo ya tuvo. Nabo también. Lo voy a apuntar, porque si no apunto quién le he puesto mote, pues ya empiezan los problemas. Se lo ponemos a... Espera un segundo. ¡Moya! Bueno, Moya, vale, Moya. Vale, Moya, enhorabuena, Moya. te Tengo que leer la lista y me pierdo. ¡Moya! ¡Enhorabuena! Eres un Meryl Que tiene buena pinta Porque tiene refuerzo Vamos a ver qué tal ha salido ¡Oh! Había zigzaguns Menos mal Prefiero a Marry Prefiero a Marry Tiene una gema Gema normal Vale Se lo llevamos a la bolsa Te lo compro Podrían tener alguna MT O algo chulo, la verdad Agua hada. Perfecto Herbívoro Vale Pues no tiene potencia Me ha salido bueno Un ataque y malo Un ataque especial Me ha salido ¡Firme! ¡Firme! Esto es buenísimo, pero si hubiera tenido Huge Power, hubiera sido mejor aún. Pero bueno, el ríboro está bien, ¿eh? el Herbívoro está bien porque aumenta el ataque si recibe algo de tipo planta y se puede jugar con eso. Así que ni tan mal. Y tiene Rayo Burbuja, refuerzo, látigo y pistola agua. Muy bien. Me parece una buena captura, chicos. Me parece una buena captura. Mejor que Zigzagun que está aquí, desde luego. Vale, ahora la exclamación, chicos. ¡Oh, Riolu! ¡Riolu! Hubiera estado guapardo, Riolu, niño. Riolu. Vale, eh, quiero exclamación Ahí está, ahí está, ahí está Primer Pokémon de la ruta 2 ¡Luta! ¡Luta de galar! ¡Madre mía, tío! ¡Otra forma regional! ¡Otra forma regional! Vale, vale, vale, vale vale Loco, loco, loco loco No sabemos qué tipo es Onda Trueno Vamos allá Ahí lo llevas Vale, perfecto El Onda Trueno se lo come frescamente Y a ver qué tienes Si te paralizas ya Perfecto Absorber Es planta es planta sí que el, el tipo planta lo mantiene Vale Pokéball El tipo planta lo mantiene Lo cual es bueno oh, La nariz. Dos Tres ¡Vamos! Lotita Atrapadito Perfecto, Lotad Cuento contigo No sé si en el equipo O sea, no sé si Si será clave Como Pokémon Pero sé que aprende a impresionar, ¿no? No impresionar sorpresa, me parece ¡Ahí está! ¡Siniestro! ¡Es Siniestro Planta, chicos! ¡Es como Shifteri! O sea, es como la contraparte. Vale, pues mote, por supuesto. Mm, vale, Moya ya se lo he puesto. Lo voy a apuntar porque ya te digo que se me olvida. Y este mote es para Eric. Eric Mondo. Enhorabuena, Eric. Te llevas el motecito de un Lotad. ¡Qué Siniestro Planta! No está mal... Pero es mucho mejor agua planta como el original. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco nos vamos a quejar. ¿no? Pues let's go. A ver, con este equipo, chicos, que tenemos dos paralizados. Pero bueno, ¿qué más da? Vamos a poner a Pablo el primero. Y ojo porque... ¡Ay, que tiene la cuchara torcida! ¡Oh my god! ¿Esto para qué era? Ya ni me acuerdo, tío. Para evolucionar a alguien. Pero bueno, ya aquí no sirve, creo. Están todas las evolucion evoluciones puestas bien. Mira, Mariel. Estiní. ¿Es este Estiní, no? Creo que sí. Chicos. Let's go. Let's go. Combate. Primer combate, chicos. Ya está. Es que no hay más. No hay más. Se viene, Ahora es cuando saca Arceus. No, no, no. Está puesto para que sea una cosa normalita, ¿eh? A ver, ¿qué tienes? Crack, mastodonte, fiera, huracán, terremoto, Miguelín. ¿Qué me sacas? Bullpix y Rukidi. De locos. ¡Uf! Uh. Rukidi Shiny. Rukidi Shiny me mola, me mola bastante. A ver. Sequía. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo que soy tipo agua! Ahora me fastidia porque no puedo hacer... Bueno, sí puedo hacer pistola de agua. Vamos a ver cuánto le quita, pero creo que poco. Y aquí yo creo que beso dulce al Rukidi. Venga. Pistola de agua soy más rápido. Plasca, plas. Bueno, le quita, le quita, le quita, loco. Nivel 6, ¿eh? Nivel 6. Y fijaos lo poco que le quito. Oh, que sí. Golpe crítico, ya decía yo. Digo, pero, pero que es un picotazo de mierda. Ascuas a Toget ¿Lo aguantas? ¡Uf! ¿Cómo pega ese Vulpix, eh? ¡Cómo se nota el sol, chaval! Hay que quitarse ese Vulpix de en medio ya, pero ya. Eh, voy a hacerle pistola de agua otra vez. Ahí. Y voy a quitar a Nabo porque... Mmm, el Asquas le duele, eh. Vamos con Moya. Para aguantar ese Asquas, o sea, aunque estoy paralizado. Me da igual. ¿Qué somos? ¡Qué somos! ¡Leones o huevones! Pistola de agua, perfecto Doble agua para este Bullpix, muy fresca Y confúndete, confúndete me darías la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Empieza la Hax, así me gusta, coño Ascuas, que no me quitan nada, hermano ¡Perfecto, Moya! ¡Cuento contigo, Moya! Sombravil, Esto, eh, pistola de agua otra vez Nos quitamos al Bullpix ¿Pistola de agua o Rayo Ray Ray Burbuja es mejor, no? Creo que sí, no te paralices, Moya Por favor... Pistola de agua, Bullpix, pa' tu casa Pa' tu Kelly Perfecto, ya nos hemos quitado al más problemático Porque Rukidino no pega mucho, la verdad Nabo sube al 8 Nabo sube súper rápido, tío Gota vital Ostras, Gota vital es buenísimo Picotazo a Pablo, tiene focus, eh Tiene el focus en Pablo ese rookie D, eh. Totalmente, pistolita, rayo, burbuja Disfrútalo Ah, claro, que tengo mal ataque especial, claro Ahora entiendo Voy a ir con destructor, porque estando el sol y no siendo muy eficaz, creo que es mejor. Y refuerzo. Sí, ¿por qué no? Refuerzo, ahí está. Le aplaudimos. ¡Papá! Pa. Y se viene el destructor con uno más. Por 1,5. ¡Uh! ¡Golpe crítico además! ¡Golpe crítico además! ¡Se la saca! ¡Se la saca nuestro starter, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Eh, empezamos a tener un buen equipo, ¿eh? Repetido el tipo agua. Es verdad que Merrill, Merrill, ahí está molesta. Uy, no, no, no, no, no déjame paz, déjame paz. Voy a coger esto. Quiero esto, Marrill. ¡Oh! No podía pasar sin chocarme con este Merrill. Pero bueno, eh, voy a pasar de Merrill, ¿no? Porque matarlo me va a costar un rato. Salvo que tenga placaje, destructor. Bah, paso. Que nos queda un combate más. Creo que uno o dos. Antes del combate contra el rival, ¿eh? Que no sé si hacerlo hoy o mañana, chicos. Porque, madre mía, se está haciendo larguísimo. Dos pociones. ¡Vamos, bebé! Vamos, bebé. Vamos a coger ese objeto de ahí. Yo no voy a dejar ni un objeto sin coger, ¿vale? Porque si puedo, puedo. Tres Pokéballs. Bueno, esto ya... es me, me, me. Ok, a esta la vamos a esquivar. Ok. ¡No! Meltan. ¡Estaba Meltan! Hubiera molado Meltan, loco. Es tipo eléctrico. No, es tipo... Es tipo acero puro, creo. Pero hubiera molado un metal, un metal, metal, loquísimo. ¡Ay! ¡Finca no! Vale, perfecto. Es que vamos a esta, luego luchamos contra ellas, que tampoco quiero tardar mucho. Y nos enfrentamos a este, venga. Es el último ya. Y luego combate contra el rival. Eso sí que va a ser... Eso sí que va a ser la locura, eh. Joven Chechu. ¿Qué me cuentas, Chechu? Azuril de Juthut. ¡Juthut! ¡Oh! ¡Juthut Galar! Loco. Eso es un fantasma. ¿Será fantasma? No lo sé Pistola de agua Gota vital Es que gota vital ¿Qué hacía esto? Espérate Vale Cura a los dos Sí, me gusta Me gusta Perfecto Pistola de agua Neutro oh, Nivel 8, eh Nivel 8, cuidado Cuidado Nabo, Nabo Vale, Nabo, Nabo Tranquilo, tranquilo Todos tranquilos to Gota vital, perfecto Nos curamos los dos, ¿no? Si no me equivoco Esto cura a los dos Ahí está. ¿Cuánto me cura? ¡Ah! ¡De locos! ¡De locos! Ahora Pablo puede aguantar aquí bastante, ¿eh? Pistola agua de Azurril. ¡Uf! Le están haciendo focus a Nabo, ¿eh? Le están haciendo focus. Insisto. Y gota vital. Pero mucho cuidado. Me interesa quitarme el jut que es el que más nivel tiene. Y además Azurril es malísimo. Eco voz, Cuidado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Menos mal que soy más rápido que ese Azurril, ¿eh? Menos mal que soy más rápido. Voy a ir a curar, obviamente, ahora. No sé si te curan ahora que lo pienso. Igual si sí te curan, ¿eh? Igual te curan. Tampoco nos rayemos mucho. Grande, Pablito. Ya estás a tope de vida, crack. Pistola de agua que no me hace crítico. Perfecto. <risa> Estaba cojonado Aquí ya voy a cambiar, ¿eh? Porque nada tiene las de perder. Voy a ir con Moya, tío. Es que Moya, con el refuerzo, ojo, ¿eh? Ojo con el refuerzo. Evolución de Azuri. Perfectísimo. ¿Cuántas formas ganaremos hemos visto ya, eh? Pistola de agua, hut, hut ¡No muere! ¡Tiene valla! No me lo creo Se sube, ¿qué? La velocidad Vaya, tengo miedo Tengo miedo Pistola de agua Vale, perfecto No me quita nada Aunque esté paralizado mm, Voy a hacer pistola de agua otra vez Y aquí... Rayo burbuja Uf, Es que no voy a quitarle nada, tío Que tengo el ataque especial bajado, tío O sea, malo en plan de habilidad Claro, ahora es más rápido claro, Qué cerdo Qué cerdo, menuda vaya que me tenía Adiós, jutjut. Y... Oh, cuánto suben de nivel, tío Esto es brutal, eh Que suben de nivel es brutal Porque, chicos Viene combate contra el rival Y no va a ser tontería No va a ser tontería Vamos, rayo burbuja Quítale más de dos peses, anda Te lo agradecería, señor... Eh, vale, gracias Bien, bien Eso está bien Pistola de agua Y refuerzo Ahí lo llevas y yo creo que con esto ya... Si no mueres, Azurril, nivel 5, creo que era, o 6. No, no me he fijado. Y listo, 5. ¡Adiós, Azurril! ¡Has tenido días mejores, crack! Pues nada. Y suben de nivel Pablo al 11. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Vale, locos. Locos. Llevamos casi 20 minutos de vídeo. No, no, no, no vengáis a por mí. Vamos a hacer esto. Pero el combate contra el rival lo vamos a dejar para mañana, yo creo. Bueno, aquí, aquí hay un poco de spam de historia que me gustaría saltar, porque vaya tela. Uy, pero si tenemos visita, mira que no darme cuenta. ¿Qué pasa, Magnolia? Bienvenida a tu humilde morada. Morada porque es morada, porque si no, no sería morada. Qué lamentable, tío. A ver, Javix, tu gulú, Que dice que no tiene un gulú, que te, ha, que te ha engañado, que no tiene un gulú. Esto es mentira. Yo lo he visto antes y tenía un. Un y no sé qué más. Así que no, no, aquí engaños pocos. Un poquito de spam. Folagor. Oh, sí, los sentadores más fuertes del mundo de la. Pues no, pues no, pues yo soy, yo soy, yo soy uno. ¡Yo soy uno! Ale, déjame. Sus, suscríbete, suscríbete. Me cura, perfecto. Así no tenemos que ir a curar. Me espera afuera. No sé si hacer el combate hoy, tío. Nos la jugamos y lo hacemos ya. No sé si jugármela y hacerlo ya, eh. Es que llevamos 20 minutos ya. Nah, vamos a dejarlo para mañana si dejamos el hype preparado, chicos. Ya hemos hecho los primeros combates dobles. Mañana será el combate contra el rival, contra Havix. Que ya está, chicos. Mañana, mañana se viene combatazo contra Havix con la pose del ganador. Claro que sí, vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. ¿Por qué? Porque podemos una... Dos, tres, ¡pau! ¡Claro que sí! ¡Compitruenos! espero que os haya encantado este pedazo de episodio! dejado un super like de compitron, apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo episodio con combate contra Javix de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao!